Ahí está amigos, regresamos, esto es Marcando Agenda y lo que usted veía hace algunos segundos nada más, el tema del lavado de las manos por 20 segundos es una de las principales recomendaciones que se da, es más, al parecer la más importante en el tema de la propagación del virus. Vamos a seguir hablando de esto. También para encontrar un poco las diferencias entre lo que es un resfriado, una gripe común y también los síntomas del coronavirus. Estamos acompañados de Doris Lachira, ella es neumóloga del Centro Materno Infantil de Santa Anita y también de Manuel Espinosa, médico infectólogo del Ministerio de Salud. Muchas gracias con ambos por acompañarnos esta tarde. Y en principio, antes de hablar de las diferencias ¿no? entre estas tres enfermedades, resfriado común, gripe y coronavirus, me gustaría que ustedes en su punto de especialistas puedan hacer un llamado a la calma a toda la población que nos está viendo a lo largo y ancho de nuestro país porque hemos visto situaciones terribles como desabastecimiento en los mercados, en los supermercados, hay gente que está comprando y se está abasteciendo de productos de necesidad, incluso como papel higiénico, en cantidades industriales, porque hay mucha desinformación, no se sabe para qué, ¿no? y de repente por ahí pues no cuenta con la información. Señora Lachira, por favor. Bueno, en primer lugar, yo creo que te, te, la población tiene que calmarse, porque inclusive, ¿no? En, en ¿cómo se llama? En China, donde hubo, el, donde ha aparecido el problema, se han reportado hasta hace poco 87 mil casos, de los cuales ha habido una mortalidad de 3000 mil. 3.000 personas uh -huh. y se ha visto que definitivamente eh, hay que tener las medidas de prevención, como se ha mencionado, no que en este caso usted ha visto de que tiene que ser el lavado de manos correcto, inclusive tiene que no solamente lavarse las manos por 20 segundos con un bastante uh -huh. abundante jabón y, y también agua, sino utilizar un desinfectante, un gel desinfectante claro. de por lo uh -huh. menos unos 70% para que el bicho en estas condiciones muere en un minuto. Y no sea contagiada. Ahora, señora Espinosa, sabemos que ayer la Organización Mundial de la Salud ha señalado que hay un riesgo de propagación de este virus si se convierta en pandemia, por la propagación, más no la letalidad. No habría por qué, en todo caso, entrar en pánico y acudir pues, a comprar de manera, no sé, medio enfermiza o esquizofrénica productos de primera necesidad, incluso productos de higiene. Exacto. Eh, para mí fue bueno el aviso de, de pandemia. Uh -huh. eh, siempre repito que uno debe actuar según cómo actúe su población. Si mi población es culta, ¿no? si guarda las medidas necesarias de limpieza, distanciamiento, sabe que no debe ir enfermo a un lugar, más bien quedarse en su casa, yo me quedo de repente más tranquilo y no y de repente espero cómo se va desarrollando. Pero si mi población no tiene esas pautas que tienen que ver con, mucho con la educación... Y la educación peruana cayó tremendamente desde hace más de 20 años. Entonces, yo actúo según cómo actúe esa población. Yo he visto ocho pacientes confirmados, por ejemplo, como infectólogos. Infectólogo. he estado cerca a ellos, he evaluado algunos de ellos, los he revisado, he guiado a mis eh, biólogos para que tomen la muestra, cómo deben vestirse, cómo deben acercarse porque esa es mi especialidad, soy infectólogo especialista en control de infecciones. ¿Usted ha tenido el contacto directo con las sí, personas? Sí, soy que... como como más cerca que usted, al uh -huh. costado de ellos, con la, eh, con la vestimenta adecuada, que no es tan sofisticada ni tan cara, porque yo conozco cómo se transmite, porque tomo el cuidado, porque he tenido que entrenarme para no tocar mi cara, uh -huh. porque tengo que entrenarme a usar un paso tipo de checklist, hoja de chequeo de pas, paso uno, paso dos, ¿no? y, y repetirle y no distraerme. Justamente eh, los que tienen que manejar este tipo de pacientes deben ser... Profesionales voluntarios. Un profesional voluntario está calmado, claro. sabe los riesgos y se comporta de esa manera. Todos los pacientes que he visto tienen una enfermedad leve. Uh -huh. Una de ellas eh, hizo algo parecido a un estado gripal, postración en cama se sentía muy mal en ese momento, pero sobre todo estaba angustiada y deprimida. Ahora, y, y en precisión, eso es que es como son muchos síntomas los que se están divulgando, eh, la gente está confundiendo, ¿no? En qué casos puede ser o corresponder a una gripe, en qué casos puede corresponder un resfriado y un coronavirus. Eh, doctora La Chira, en principio, vamos a ver ahí, tenemos incluso información, una claqueta uh -huh. para que ustedes puedan ver desglose por desglose en qué caso se presenta cada una de estas enfermedades. No sé si podemos ver, ahí está, en principio, para empezar a identificar... Síntomas, eh, doctora Lachira, a ver si nos puede dar el desglose, nos puede explicar este cuadrito que tenemos en el caso de las, los síntomas que se, que se presentan con el COVID-19, gripe y resfriado. Bueno, en primer lugar, cuando se trata del COVID-19, los síntomas más característicos que se ha evidenciado son la fiebre, la tos y fiebre la... muy alta fiebre alta, la tos y dificultad respiratoria. Pero una de las cosas que se está observando es que cuando hay tos, no es una tos productiva, es una tos seca. ¿Qué significa tos productiva? Productiva es cuando hay moco, hay flema, con, con, un, con, con especulación flujo. amarilla, con verde hipociato. o blanca. Uh -huh. Pero en este caso no. Otra de las características que tenemos que caracteriza la gripe con el problema del coronavirus, coronavirus es de que las mialgias, no hay altralgia, no hay dolores mialgias. musculares, dolores en los músculos. Dolores musculares. No hay dolores musculares, dolores en las articulaciones. Eso no es característico Eso correspondería a la gripe. A la gripe, a, a que la es gripe. prácticamente una, un malestar general. Claro, en la gripe se caracteriza que puede tener fiebre, escalofríos, el dolor de cabeza, congestión nasal, uh -huh. dolor de garganta, como le mencionaba, las nialgias, pérdida del apetito y tos, uh -huh. generalmente en la gripe la tos es productiva en precisión este cuadro que tenemos doctora Lachira que nos gustaría que nos dé mayores detalles uh -huh. entonces hemos dicho que el COVID-19 si sí tiene presencia de fiebre alta tos seca, es decir no hay mucosidad, no ni este moco y... de colores, de verde que, uh -huh. que incluso lo, eh, eh, suele presentar pues la gripe no y el, el, el la dificultad respiratoria, uh -huh. sobre todo es característico del coronavirus. en el, cora, en el, el tema virus. de congestión nasal Claro, muy poco. Generalmente no es característico del coronavirus, sino de la gripe. O de un resfriado o común. O de un resfriado común. Uh -huh. resfriado Tenemos común. Una, una siguiente claquetita que podemos ver eh, para que nos dé mayores detalles. Ahí está, uh -huh. en el tema de estornudos dolor de garganta y dificultad para respirar y la flema. ¿El coronavirus presenta o este COVID-19 presenta estos síntomas? Muy poco. Ahí está, justamente bueno, lo, lo que le diciendo. Muy poco, sobre todo la tupidez nasal, la congestión es muy poco. Más uh -huh. que todo, como lo característico es, una fiebre alta tos, generalmente seca, y la dificultad respiratoria. Uh -huh. Doctora Espinosa, tenemos que tener señales de alerta si es que vemos que alguien a nuestro lado está estornudando o no. Claro, eh, yo hace más de 20 años, mi visión de futuro era que cambiemos de hábitos. Uh -huh. Yo me formé en parte en control de infecciones en Japón. Estuve en Tokio y Okinawa. Y la cultura es muy diferente. Ahí el que está resfriado se queda en su casa claro. y no sale. Y si tiene que salir, se pone su mascarilla simple y sale agachado, porque le da vergüenza. Uh -huh. ¿vergüenza por qué? porque él está tentando contra otras personas claro, está... no es solamente él, no es egoísta en el terremoto ¿no? de hace muy poco en Japón la gente iba al supermercado a comprar lo del día porque su forma de pensar desde niños es y los otros van a comer también como yo compro lo del día, entonces es una cultura muy diferente uh -huh. ¿Qué es algo, lo que no está evidenciando sí, algo que quería establecer ya eh, ¿por qué le decía que estaba yo más tranquilo con un anuncio de pandemia? porque eso nos obliga ya a adaptar Nuestras medidas de atención con relación a los pacientes, mis maestros me enseñaron que en verdad no existen enfermedades hay enfermos uh -huh. ¿qué quiere decir? que posiblemente lo que la doctora ha dicho es cierto, pero algunas personas con el COVID-19 se comportan de forma diferente y acá sabemos en este momento que posiblemente la mitad de infectados no va a presentar nada uh -huh. tienen el virus en el cuerpo, van a la discoteca se van a un hotel, a un restaurante y no sienten nada pero tienen el virus en la vía respiratoria, en cantidades mínimas, pero lo están transmitiendo. Uh -huh. La mala costumbre de usar un solo vaso para tomar licor, por ejemplo, que pasa claro. por todos lados. El otro 40% va a ser un cuadro como los que yo he visto, ¿no? Personas que hacen como un resfriado común, una que parecía un síndrome gripal en cama, le tomé la, con un aparatito, ver cuánto oxigena y estaba un poco bajo, yo estaba preocupado por ella, es adulto mayor... Uh -huh. Pero la vi angustiada, deprimida. Le dije, señora, tranquila, va a sentarse, vamos a escuchar y con la confianza de mi protección y acercarme a ella, no, con mucho cariño. Uh -huh. Respire, examiné los pulmones. No, clínicamente no había ninguna evidencia de, neum de neumonía, de inflamación. Se tranquilizó, volvió a tomar la su oxigenación, hay... la oxigenación, un nivel de oxígeno uh -huh. y está en, en 98 Me quedé tranquilo. Porque cuando yo la había echada estaba en 90% y yo estaba ya preocupado por su estado. En todo caso, la, tranqu la tranquilidad es importante. Miren, el 90% enfermedad asintomática o leve. Uh -huh. Un pequeño porcentaje se va a complicar como el que está ahorita internado en el hospital Revaliati. Por ejemplo. Ahora, doctor Espinosa, de acuerdo a su formación como infectólogo, por favor, nos gustaría que le explique a la población por qué es que se han suspendido las clases y eh, por qué también incluso la recomendación es preferible no asistir a lugares donde hay mucha concurrencia de público. Sabemos que en otros países como en Colombia eh, se han suspendido las actividades eh, ¿no? con mucha concurrencia, eh, las que al menos superen los más de 500 asistentes. Sí, gracias por la pregunta. Eh, posiblemente... Solamente hemos podido captar un pequeño porcentaje de los infectados que han venido de otras partes del mundo. Uh -huh. Este paciente que está grave en el Revaliati recibió a un amigo europeo. Él no salió del Perú. El amigo europeo llegó, conversaron, Estuvo estuvieron contacto departiendo, con alguien que el de amigo se fue. Europa. Aparentemente el amigo no hizo enfermedad, del amigo, del pero él quedó infectado esa reunión y ahora está grave. Entonces. En aeropuertos, según los expertos de control de enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, dicen que solamente podemos captar a uno de cada diez. a vale decir que nueve están por todos lados, por lo tanto, en un país como el mío, para mí es mejor asumir que el que llegó de Europa, así está estando en este momento, yo mejor Preferible. ordeno, mira, yo ni siquiera sugiero, yo ordeno que esté en aislamiento, uh -huh. entre comillas voluntario, ya vamos a llamarle cuarentena, sus 14 días, y se desarrolla enfermedad en ese lapso de tiempo, ya lo podré ver ya como caso posiblemente. Es más, ya no gasto mi tiempo en tomar muestras porque es un gasto excesivo pensando que ya está por todos lados. Ya asumo que tiene el diagnóstico, claro. ya no pienso que tal vez tenga, no. Tiene. Por eso es que ahora, claro, ¿no? dentro de todos use, los casos que surf, se han dado, es sí. el aislamiento de todas las personas que vienen de estos países donde hay mayor riesgo. Ahora, doctora Lachira, Chira, uh -huh. ¿por qué es que justamente nos comentaba ¿no, el doctor Espinosa de que se ha dado el contagio de una persona ¿no, que ha sido visitada por alguien que ha venido de estos países de riesgo y ha sido de manera rápida sin que este agente, eh, que fue el que el, el producto del contagio, uh -huh. presentara síntomas? Eh, ¿Por qué es que afecta a unos más que a otros? Depende también del sistema inmunológico. Sobre el problema está que este paciente ha llegado, pero no ha estado solamente contacto con su amigo, él ha estado con familiares en la casa, con sus hijos, sus sobrinos, el problema está que ahí es cuando aparece la cadena epidemiológica. El más débil debe tener tal vez alguna enfermedad o debe haber habido, debe de tener ese paciente alguna causa. Ya sea, puede ser, este, tenga algún problema de hipertensión, problemas problema de diabetes, un problema, alguna enfermedad, o tal vez un problema bronquial, o tal vez sea un fumador crónico, uh -huh. que pueda hacer que sus defensas las mantenga bajas y ahí es cuando él ha sido más propenso a que de algo que no le causó problema a uno, le está causando problema a él. El problema está que no olvidemos, por ejemplo, cuando hay contacto, el virus, ¿por qué Donald Trump? Uh -huh. Tiene miedo ahora al, al frío allá en Estados Unidos. El, el virus puede vivir en una zona en las superficies la superficie nueve, nueve, nueve días. Es decir, pasamanos. Claro, si es pasamanos, celulares, si no se desinfectan. Uh -huh. Inclusive, hasta puede en, en, cuando la temperatura es baja, puede durar hasta 28 días. Si es que no hay una desinfección adecuada por eso es el problema está de que aquí ese esa persona que ha venido tiene que desinfectar todo en su casa porque cada vez que se pone la mano en la boca o toma los, este, claro, utensilios, los utensilios o, o tosa, o estornuda está lamentablemente inseminando sus, sus virus, otros. que a él no le hace daño, pero, pero sí otros. le va a hacer a otras personas. doctor Espinosa, ¿por qué es que se nos ha recomendado, si es que presentamos algún tipo de malestar ¿no? respiratorio preferible, en vez de acudir a un centro hospitalario, llamar al 113, eh, que es del Ministerio de Salud, al 106 del SAMU, o al 52 02 que es de iglesia? ¿Por qué llamar? El motivo más importante es que esa persona, yo asumo que ya está infectada, uh -huh. ya tiene el COVID-19, o sea, está enfermo, y está transmitiendo su infección por donde él vaya. Toma un taxi contamina el taxi. O sea, digamos, está como sí. un agente propagador del Sí, virus. va por todos lados, se va al hospital y hay diabéticos, hipertensos, adultos mayores y los contagia toditos. Uh -huh. Por lo tanto, mejor que se quede en su casa y van a, a llamar al 113 para que alguien nos oriente. Es más, en el caso del paciente grave sí tiene dos aspectos importantes. Uh -huh. Tiene menos de 50 años, uh -huh. es obeso, mórbido y uh -huh. es diabético. Tiene sí, el motivo. ¿Tiene Nosotros motivo? en este momento, eh, acabo de hablar hace un momento con la Sociedad Peruana de Enfermedades Especiales y Tropicales. Están haciendo la consulta para que los médicos infectólogos, que somos más de 300, uh -huh. pongan a disposición sus números telefónicos y se acoplen al 113. Genial. De tal manera que un paciente cualquiera llama al 113 y lo, ¿Lo direcciona deriva? a un especialista para, para que lo empiece a guiar. Ya no vamos a tomar posiblemente muestras a todos los pacientes, pero sí vamos a orientarlos. Quédese tranquilo eh, y si vemos algo de alarma, vamos... A decirle que vamos a acudir a ayudarlo sí. en ese momento. Ahora, doctora Espinosa, y bueno, usted es representante del Ministerio de Salud, pero justamente ha habido muchas críticas en relación a de que las personas que están, ¿no?, absolviendo las consultas a través de la línea telefónica, no son principalmente gente que ha sido especializada, ¿no?, con la formación de ustedes, ¿no? Sería genial que yo tenga algún síntoma y llame, y me conteste incluso usted, que ya vio el caso, ¿no?, y tiene la formación, y me puede absolver, ¿no?, si es que en efecto puede ser o no coronavirus, y verdad, ¿qué tan efectivo puede ser eso?, ¿qué tal si es que no se ha está presentando ningún tipo de síntoma. Exacto. es una teleconsulta muy importante y si está grave, el paciente tiene la posibilidad de llamar al SAMU, al 106. La ambulancia va a ir, ahí sí, inmediatamente van expertos con equipos, eh, con medicamentos, lo van a evaluar y si tiene que ser evacuado, lo van a evacuar y lo van a llevar a un hospital que esté preparado para su atención. Yo tengo fiebre alta en estos momentos o alguien, algún familiar en mi casa, ¿qué debo hacer? Fiebre alta. Ya. ¿A cuál llamo? Ya. ¿106 SAMU? ¿113 para que me pregunten Bien, nada ¿113? ¿113 para mí? ¿113? 113 porque ¿Eh? está tomando... ¿Fiebre alta? Sí. ¿40? ¿39? Sí. ¿40? ¿41? ¿No baja la fiebre? Así empieza un, una enfermedad viral, empieza así. Puede Pero... ser cualquier enfermedad. La gripe es más aparatosa. Sí. Aparte, eso no solamente los infectólogos están involucrados en esto, ah, claro. sino también los neumólogos. Excelente. ¿no? Así que estamos listos excelente. para sí. dar apoyo y orientación a la, las personas. Si sí, yo llamo el 106, es muy posible porque esa es la función que el SAMU vaya a mi casa, claro. mi médico especialista. Uh -huh. Ahora... ¿Qué se hace pues, para no generar alerta? Porque imagino que conforme pasen las horas, ¿no? el Ministerio de Salud está reportando pues, ahora ya 22 eh, contagiados, confirmados de coronavirus. Hay muchas personas que también podrían somatizar este, todos estos síntomas. Sí. Claro. sí, bueno, la desesperación está en que en un momento dado, en nuestra fase de contención dijimos, llamen al 113, vamos a ir a su casa, examinarlo y tomarles la muestra. Como no escuchan respuesta o les responden, sí, vamos a ir y pasan horas o a veces un día la gente se está desesperando. ¿Cuál sería mi mensaje ahora? Si sí, usted con fiebre, está mal y tiene el contacto de haber estado en Europa, España, Francia, asuma que ya está con el COVID-19. Uh -huh. Y con seguridad, si usted está enfermo, va a ser leve. Dios mediante los neumólogos y los claro. infectólogos, vamos a responderle y si ellos desean de repente vamos a juntarnos para ver cuál colega lo va a ir a su, va a ir a su casa a verlo, posiblemente. Bueno, ¿cuál es? La última recomendación muy puntual, doctora Lachira. No, no aparte de eso, no acudir a lugares con, donde haya mucha gente, no sobre todo en los hospitales, centros de salud, no estén llevando a los bebés, por favor, uh -huh. a no ser que la, el paciente tiene que ir siempre y cuando necesita la atención médica, pero algunos llegan con sus hijitos dos, tres años todos están tirados en el piso. Uh -huh. eso uh -huh. no por, por favor, tienen que tener bastante cuidado, bastante limpieza, higiene y sobre todo tienen que ver sobre todo por los pacientes que tienen la tercera edad que son los que están más afectados y aquellos que tienen alguna enfermedad crónica que definitivamente les baja las defensas. Muy bien, muchísimas gracias, agradecemos a ambos por habernos acompañado esta tarde. Reiteramos la información que eh, propagamos eh, al inicio del programa. El Ministerio de Salud ha confirmado que no hay ningún tipo de postergación a lugares concurridos, es falso. Esta nota de prensa que está circulando a través de distintos eh, portales de redes y medios de comunicación, el Ministerio de Salud ha informado que este comunicado de una presunta limpieza y desinfección de domicilios por parte de IGESA también eh, falta. Muchísimas gracias. Ahora nos acompañó esta tarde, vamos a hacer una pausa pero vamos a regresar con importante información a propósito de los riesgos que puede haber de publicar pues, nuestros datos personales a través de las redes ya volvemos